Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer merluza en salsa verde y los ingredientes son 200 gramos de merluza perejil 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra un diente de ajo 10 gramos de harina 200 mililitros de caldo de pescado Cuatro espárragos y sal Lo primero que tenemos que hacer es coger una cacerola y echar el aceite Y lo ponemos a calentar Lo primero que tenemos que hacer una vez que se calienta es echar el ajo y rehogarlo a continuación, lo que hacemos es echar el perejil y a continuación echamos la harina una vez que se ha rehogado un poquito lo que echamos es el caldo del pescado tenéis que tener cuidado que no se os queme el ajo sabes así que dejamos que hierva un poquito y ahora echamos el pescado ya está hirviendo y ahora echamos los lomos con la piel para arriba ya hemos echado la sal que lo sepáis, porque aunque no lo hayáis visto hemos echado la sal en los lobos y ahora lo dejamos dos minutos cociendo a fuego lento Ya han pasado los dos minutos y lo apagamos del fuego. Y ya está para comer. Ahora lo que tenemos que hacer es emplatarlo y os voy a enseñar cómo se emplata. Ahora vamos a emplatar. Le damos la vuelta. y ahora lo que hay que hacer es colar el, la salsa y ahora vamos a colarlo y tiene que estar por todos los sitios de la salsa lo movemos un poquito para que salga, el caldo, la salsita, y ahora por último tenemos que espolvorear con perejil fresco, Y ahora vamos a decorar con los espárragos. Y ya está listo para comer. Mirad amigos, qué rica la verdura en salsa verde. Esto puede ser un plato para estas Navidades, así que ya sabéis, hacerlo.